La Pontificia Universidad Católica del Paraíso tiene una tradición de excelencia en la creación y transmisión del conocimiento de acuerdo a las necesidades de la sociedad del conocimiento estamos impulsando una nueva iniciativa que hemos denominado PUCB Abierta que es Trata de generar un espacio de apertura de nuestra institución hacia la comunidad nacional e internacional a través de la creación y la dictación de cursos en línea, masivos y abiertos. De tal forma que ello permita, a través de nuevas e innovadoras formas de compartir y de comunicar el conocimiento, que personas, tanto en nuestro país como en la comunidad internacional, puedan acceder a estos cursos. Para ello pueden eh, consultar la página pucvabierta.cl que contiene toda la información relativa a esta nueva iniciativa de nuestra universidad. En ella contamos con la colaboración, el apoyo a través de una alianza estratégica con la Fundación Universi. Los esperamos entonces para poder seguir compartiendo el conocimiento que se genera en nuestra universidad.